universitario de Buenos Aires, dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras realizó un nuevo informe sobre los hijos de la conquista del desierto, estigmatización de los pueblos originarios, sectores económicos concentrados impulsan mensajes del odio. Estamos en comunicación con Gloria Mancinelli, especialista en antropología, educación superior, relaciones interétnicas, interculturalidad, políticas públicas y procesos de terror territorialización junto, junto con comunidades indígenas Wichi Muy buenas tardes, Gloria. Micaela te saluda de este lado. ¿Gloria? Ay, te escucho muy bajo, Gloria. Ahora vemos si podemos mejorar el retorno. A ver, a ver. a ver Ay, te escucho mejor. bueno, bueno los, los títulos eh, te, son, son complicados de leer tus títulos. Son sí. No me siento tan mal entonces. No, no. Perfecto. Gloria, eh, leímos un poco eh, el informe que presentaron. Eh, afirman, por ejemplo, que los discursos de estigmatización de los pueblos indígenas tienen como trasfondo transform, transform, ¿no? el interés por los territorios ancestrales por parte de los diversos emprendimientos privados grandes propietarios argentinos y extranjeros. Vos sos especialista en comunidades wichis. ¿Cómo les afecta en el territorio a estos pueblos originarios, o sea, específicamente a ellos? Bueno, eh, a diferencia por ahí, eh, la, la población de pueblos indígenas en el país es bastante heterogénea y parte de esta heterogeneidad tiene que ver no solamente con sus repertorios culturales y cosmovisiones, sino también con los espacios sociopolíticos y territoriales donde desenvuelven su, su existencia o <ríe> luchan por hacerlo. En el caso de lo que es la zona del Chaco Salteño, eh, las principales actividades extractivistas son la producción de soja, todo lo que tiene que ver con los desmontes y la producción de hidrocarburos. ¿no? Eh, ¿Cómo los afecta? <ríe> En lo que es el pueblo huichí, tenemos un, tal como lo en el informe, tenemos un proceso de mucho deterioro en, el, en la salud de todas las comunidades, ¿no? una población con tasas de, mater, de mortalidad materna infantil significativas, con poco acceso al sistema de salud, con una persona desigualdad socioeconómica, es uno de los pueblos con mayor o en el Chaco Salteño, a diferencia del pueblo mapuche, por ahí, con mayor tasa de analfabetismo. Eh, ¿Cómo lo caracterizo? La necesidad de garantizar esos territorios por parte del modelo económico llega a que estén totalmente aislados, arrinconados y sin recursos necesarios. El agua va a la producción de soja y no va a las comunidades, por ejemplo. Los niños mueren de desnutrición, de deshidratación, las madres también amamantan sin agua. Esto es un poquito lo que puedo caracterizar del Chaco Salteño, ¿no? Cómo funciona el proceso de desterritorialización casi a modo de exterminio. Esto está relacionado con eh, las muertes de niños, niñas eh, menores de 5 años. Bueno, hay, una, hay un apartado que ustedes hacen eh, mencionando esto. Eh, sobre cómo vienen, digo, los cuadros de desnutrición y enfermedades prevalentes eh, en la infancia eh, y que la población huichi representa el 63% de esos casos. Exacto. Salta ya es una provincia con tasas de mortalidad materna infantil muy altas y la mayoría, el 60% tal como lo decís, está concentrado en población de pueblos indígenas, y en particular del pueblo uchi, en lo que son los departamentos, sobre todo de Rivadavia, San Martín y Orán, que es donde se decreta la emergencia sociosanitarias y los yeah. Procesos de discriminación analizamos ahí, ¿no? En general, este... La pregunta por ahí que yo hago es cómo hace el personal de salud para acompañar a una población que no come porque no tiene acceso a alimentos, ¿no? El bosque, la, digamos, la, la desertización y la tala intensiva de bosque los ha dejado sin insumos, sin recursos, los ha dejado de, los, de la posibilidad de, este, de acercarse a los ríos a pescar y obtener agua. Esto es lo que se llama el arrinconamiento del modelo sujero. Y generalmente cuando van a los centros de salud todo esto no no es considerado, digamos. En general se culpabiliza a sus eh, repertorios culturales, ¿no? En general es como que las madres tienen niños desnutridos porque no saben alimentarlos porque no fueron a la escuela. Procesos es de discriminación y de racialización. Nunca se identifican la la infraestructura a la que no acceden, los recursos a los que no acceden y la imposibilidad que tienen de reproducir en realidad sus prácticas alimentarias. ¿Y hay políticas de Estado que laburen sobre sobre esto hoy en día? una eh, pregunta difícil. Es una posición, digamos. Eh, si bien el Estado, el gobierno de Salta, saca algunas Políticas, somos muchos los actores trabajando en territorio eh, que tratamos de, de generar respuestas. Lo cierto es que los desmontes siguen, que el agua sigue sin garantizarse, eh, que los cortes de ruta son criminalizados, ¿no? Cuando van a hacer corte de ruta para reclamar el acceso al agua o a, re, a denunciar la expropiación de, de, de, de tierras, eh, en general son reprimidos. Claro, eh, lo haría sabes que también leíamos sobre bueno un caso de enero de este año eh, que salió en el suplemento Salta 12 del periódico de Página 12, pero bueno, allá es Salta, sobre la muerte de una embarazada Wichi que anuncian sanciones por negligencia. Eh, bueno, esa, es, esa misma nota ustedes salieron a refutarla, digamos, eh, en, en el mismo diario. Eh, pienso, ¿es una cuestión de, de género, esa digo, eh, que digo, que haya esa diferencia en las embarazadas witchy de discriminación de ambas? que eh, Un poco lo venías comentando. Bueno, sí, Aldana es uno de los tantos casos, y es, vamos a poder tomar en este caso como un caso representativo, pero no es el único. Ahí lo que hubo fue la posibilidad de acompañar la, la, la denuncia de una comunidad que viene muy afectada, que es La Puntana. En el mismo, en la misma semana que Aldana estaba pasando por esta situación, estaba falleciendo también este, el, uno de los hijos de, de uno de los referentes de la, de la comunidad. Eh, ahí la, los procesos de estigmatización también son interesantes, ¿no? porque se cruzan derechos. Derechos que tenemos como mujeres y derechos que tenemos por nuestras pertenencias étnicas, ¿no? Esas articulaciones entre derechos muchas veces no están planteadas, no están adecuadas. Hay una falta de adecuación de políticas. Este, El pueblo de Wichí en particular tiene muy fuerte, practica de una manera muy fuerte su lengua, ¿no? Tiene mucha vitalidad lingüística. Y esto genera brechas en las posibilidades que tienen los trabajadores de la salud de acompañar. Porque no hay una formación pertinente para que ellos trabajen en estos contextos? Eh, la, la, la formación no son saberes más bien ocupacionales que hacen en el andar, entonces ahí también falla el sistema universitario, en la formación de los profesionales. El el caso de Aldana, en particular, fallaron los dos derechos, la adecuación, digamos, de lo que es el derecho a la salud reproductiva en una población con derechos también por pertenencia étnica. Y después también podemos decir que haya que adecuar derechos por pertenencia étnica, género y, por... y religiosa, porque también este, las comunidades son heterogéneas. Los marcos de derechos están, pero no están adecuados a las poblaciones, no están territorializados, ¿no? ¿Y, y se, se lanzan propuestas para, para poder modificar estas, estas situaciones? Digo, porque entiendo que debe ser muy difícil, digo, si no tenemos a nadie preparado dentro de, de las provincias y dentro de, del territorio en general eh, para hablar con eh, personas de los pueblos originarios, debe ser muy difícil poder llevar adelante distintas prácticas. Es difícil. La provincia de Salta está trabajando con lo, todo lo que es un sistema de... Bueno, está formando lo que sería para el sistema de salud los intérpretes interculturales que en educación, en, digamos, en los espacios de formación o en las escuelas primarias, las vamos a llamar como los docentes memas, los que ayudan y acompañan en pareja pedagógica al docente no indígena. Eh, en el sistema de salud en Salta se está tratando de generar esos recursos, en el caso de Aldana es interesante porque, digamos, de alguna manera el intérprete intercultural estaba, pero acá también tenemos un. todo un proceso, digamos, institucional para analizar de racismo sistémico y estructural, ¿no? El intérprete eh, está subsumido ahí en una relación de poder, de, de desigualdad, ¿no? No, ¿no? no fueron respetados tampoco los derechos, ni pudo hacer su trabajo debidamente porque eh, el médico, según los relatos de eh, eh, la gente que acompañó al DANA en ese momento, el médico le daba indicaciones de lo que tenía que decir y no al revés. <risa> Nunca canalizó ni pudo intermediar en un diálogo con la familia, entre la familia y el sistema de salud. Ahí primó una, una relación desigual. El médico tiene más poder que el intérprete. Bien, pero eso no, no es no es lo que suele suceder o no es lo que se espera que suceda. No, porque ahí faltan también adecuaciones de todo el marco de, de derechos laborales y, de, y que los profesionales podamos interpretar y reconocer el valor que tienen los conocimientos y las saberes de las personas que, que viven en los territorios, no solamente étnicos. ¿no? Este, que ahí, bueno, si bien la OMS ya lleva 40 años eh, en sus declaraciones señalando esto, lo cierto es que no hay una formación que acompañe con recursos formativos para que podamos asumir comunicaciones interculturales en una sociedad pluricultural como la nuestra. Claro, sí, a mí siempre me llama la atención que les mediques no tengan ninguna materia de antropología. La tienen, pero no llegamos. <risa> No llegamos en un cuatrimestre a dar todos los contenidos. Yo trabajo en la Facultad de Medicina, soy docente sí. en la licenciatura de nutrición, por ejemplo, sí. y no se gana. este Algunas instituciones como el Hospital Italiano por ahí están más adecuadas, hay trayectorias muy diferentes según las instituciones, pero no se llega, no se llega tampoco a producir contenidos. Este, se tiene que trabajar participativamente. Eh, la única manera de llegar a políticas con pertinencia es la participación y también estamos muy lejos en nuestro país de políticas participativas. ¿no? Si, si pienso tampoco en un Estado plurinacional, estamos lejísimos. Estamos lejísimos, <risa> sí. No poder reconocer esa condición en general no. no. Siempre se piensa que la población indígena es del 0,2, <risa> ¿no? entonces... Eh, nos alejamos de, de esa idea y en realidad somos una... toda América Latina es pluricultural. Claro. Gloria, es que me, me llamó la atención hoy eh, el título de, de este informe que, que presentaron? Eh, habla sobre la conquista del desierto que fue hace unos cuantos años, ya casi 150. Eh, ¿qué, ¿Qué análisis vienen haciendo respecto al auge de los reclamos de auge, lo digo entre muchas comillas, eh, de los reclamos de los pueblos originarios. Hay como una tendencia, ¿no?, de que hay una mayor conciencia social respecto a estos conflictos, o por qué creen que, que surge? Bueno, hay una mayor conciencia social en la medida en que los pueblos, propios pueblos afectados, en este caso los pueblos indígenas, han dado una lucha histórica desde hace muchas décadas que la vienen dando. Sin embargo, en la formación docente, que es otro área en el que trabajo, eh, la campaña del desierto no, si, no está identificado como un genocidio, como si podemos identificar la dictadura militar, por ejemplo. Claro. Hay, como Siguen reproduciéndose representaciones que, que no dan cuenta de, de los hechos concretos. Fue un genocidio, fue una, un genocidio físico, cultural, social, ¿no? el, los procesos de estigmatización y de racialización tienen ese origen en la campaña de los cierres, o sea, legitimar eh, la dominación sobre el otro, es racismo. Claro, pero y ven, y, y digo, porque si bien digo la lucha de, de, de los pueblos viene siendo hace mucho más tiempo, también, como dijiste vos. Eh, digo, ¿Hay algo más que esté sucediendo no. a nivel social que nos permita llegar con mayor facilidad o estos temas se aborden sí. con mayor frecuencia? Sí. Ahí, bueno, es una pregunta que hiciste hace un ratito, ¿no? ¿Qué hace mm. el Estado? Ahí nosotros, lo, digamos, nosotros, <risa> quienes como profesionales acompañamos estos este, procesos, tenemos las limitaciones de las instituciones los propios trabajadores de la salud o los trabajadores sociales tienen que trabajar dentro de instituciones que no se adecúan ¿no? entonces si bien el médico por ejemplo puede estar sensibilizado las posibilidades del hacer están también sumamente limitadas ahí es como así como puedo criticar a este médico que atendió el lano te puedo hablar de miles de médicos que están en Chaco Salteño haciendo malabares con toda su sensibilidad y que son conscientes de todos estos procesos, pero bueno, que las instituciones también limitan la falta de presupuesto. Se trabaja sin presupuesto. Las políticas estas se trabajan sin presupuesto. Gloria, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Dónde podemos encontrar este informe completo? Sí, no me equivoco, en la página de la Facultad de Filosofía y Letras. Perfecto. En la página web, está el informe. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Gloria. Esperamos poder sí. volver a hablar con vos sobre estos bueno. temas. Muchas gracias. ¿eh? Un beso grande. Gloria Mancinelli, especialista en antropología, educación superior, relaciones interétnicas, interculturalidad, políticas públicas y procesos de territori territorialización junto a comunidades indígenas huiches.